ser dueña de mi vida El pasado se agotó y el fuego quemará Las viejas idiotas Vamos a marchar Soñar en libertad Escoge tu